Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. En este espacio que estamos dándole a las empresas, empresas argentinas, nuestras empresas, empresas internacionales, lo que aprendimos de cada, cada empresario para este mundo empresarial. Por eso quiero darle la bienvenida a una empresa de familia. Ella es... Parte de esa empresa de familia está en Córdoba Capital, es una distribuidora y nos va a dar estos tips. ¿Cómo manejamos una empresa de familia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Claro, cuando los lazos empiezan a cruzar, cuando existe la parte emocional, cuando ya nos conocemos desde que nos levantamos y tenemos que seguir trabajando, así son las empresas de familia. Empresas que esta es una de las modalidades que los argentinos conocemos De las empresas de nuestros abuelos también Pero vamos a dejar que hable ella, le vamos a dar la bienvenida En la tarde del magazine a Desire Antiquera Hola, Desire, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, hola, Cari, hola, gracias por invitarme No, por favor, ¿me escuchás bien, no? Sí, perfecto, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, perfecto, ahí yo si me doy vuelta estoy viendo los controles, ¿viste? Nada, <risa> nada, más, nada más es. Bueno, qué lindo tenerte acá en el magazine desde Córdoba a Pinamar, Pinamar a Córdoba. Sí, sí, sí tal cual, y, y mucho me gustaba lo que vos decías de, de, de la empresa familiar y todo esto que tiene que ver con, con los vínculos eh, y, y Siempre tener en cuenta que la empresa familiar y, y todo lo que es lo emocional eh, tiene bueno, una gran concordancia y van muy de la mano en, en lo que es el funcionamiento propio y el día a día eh, de la empresa. Eh, muchas empresas familiares que no trascienden a una segunda o a una tercera generación eh, uh -huh. de, de fundadores, eh, justamente tiene que ver en eso en eso, de no poder manejar eh, las emociones eh, dentro de la organización y de la empresa familiar. Eh, yo como parte de Empresa Familiar toda mi vida eh, he trabajado en la empresa familiar que fundó mi padre eh, y somos cinco hermanos, así que como imagínate cinco encima. cabezas para, para decidir, para elegir, para ponerse de acuerdo. Eh, para comunicarse, eh, para todo, para todo y eh, cómo uno puede cuidar, uno por ahí se encuentra muchas veces en, ese, en esa dicotomía de decir eh, cuido la relación familiar, cuido a la empresa, ah. eh, porque es así uno, imagínate en el trabajo del día a día, tienes roces con compañeros que no son de la familia y uno por ahí dice cosas eh, sin pensar o que después se arrepiente, pero bueno, al ser familia afecta mucho más. Seguro. Bueno, hay algo que, que quiero preguntarte. Me dijiste cinco hermanos. La empresa la fundó tu papá para que la gente vaya entrando en contexto, ¿no? Es una distribuidora, ¿no? Azul. Sí, nosotros eh, somos distribuidora estrella azul aquí en Córdoba. Eh, distribuimos todo lo que es producto de, de limpieza bazar y tenemos producción de nuestros propios eh, productos líquidos, sea jabón detergente eh, desodorante de piso, todo lo que son productos de, para, para limpieza líquidos sueltos, envasados sueltos eh, la empresa sí la, la funda mi papá eh, ¿Trabaja eh, tu mamá en la empresa? No Mamá no trabaja Mamá, Sin mamá no trabaja ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Tres mujeres eh, wow. mayores y dos eh, varones, que son los menores. ¿Es las mayores? Yo soy, yo soy la, la sandwich, diría yo. Yo soy la del medio. La del medio, Estoy ahí ¿no? en medio. Tengo dos hermanas para arriba y tengo dos hermanos para abajo. Bueno, mamá no trabaja en la empresa, eso ya ahí está. No podemos ir a llorarle a mamá. ¿sí? No. Sí, el hermano dijo algo, de ser mamá no está. Esto, bueno, eh, ¿cómo se dividen las tareas, no? De estos cinco hermanos, tu papá, ¿tu papá sigue activo en la empresa? Sí, sí mi papá creo que hasta que mi papá, te, siempre dice, viste, que se va a jubilar y no se va a jubilar eh, nunca, es joven también, tiene 63 años, es joven, eh, sí, claro. Pero, eh, bueno, gracias a Dios, eh, nosotras las mujeres eh, optamos por carreras muy diferentes. Eh, la mayor hizo administración de empresa, eh, la que sigue hizo recursos humanos y yo hice logística. Así que eso eh, más o menos no, nos permitió como ir un poco, eh, cada cual haciendo su, su camino y su rumbo eh, dentro de la empresa y siempre eh, respetándonos ahí no no metiéndonos mucho en el área la una de la otra eso lo que nos costó eh, lo aprendimos fue mucho eh, trabajo el también respetar eh, el área y para lo que cada cual está está capacitado para para desarrollar eh, y bueno y mis dos uh -huh. hermanos son menores eh, uno tiene 25, el otro 23, y bueno, ellos, uno está estudiando eh, Ingeniería en Sistemas y el otro no estudia. Pero bueno, ellos están más en el reparto, en, en los locales comerciales, están, también estamos todos como, como divididos. Bueno, poco. ¿este es un secreto para sostener una empresa familiar cada uno en un área? No, yo creo que el secreto eh, para sostener una empresa familiar es la comunicación y el, y el respeto. Uh -huh. eh, generar este momento de encuentro de, de la familia para hablar de la empresa, que cuesta mucho porque en la empresa familiar se ve como todo dicho, eh, o todo se supone que, que debe ser así o, o tenemos... La confianza absoluta que el otro, por ser miembro de la familia, no necesita ningún eh, tipo de, de control, eh, ningún tipo de asesoramiento. Eh, yo creo que la, la clave para sostener la empresa familiar en el tiempo es poder comunicarnos, poder sentarnos a hablar como familia y como familia-empresa. Tener sí. esa, eh, esa, esa reunión. Que, que nos permite a todos escucharnos y, y vernos la, la cara y opinar. Eh, y, y bueno, y es, es un trabajo de, del día a día y, y también es eh, el, el traer, hay, hay muchas empresas familiares que optan por traer a alguien ajeno también a la empresa. Ahora muchas de las empresas familiares se opta por hacer protocolo familiar que es algo que se está utilizando mucho, nosotros lo hicimos también. Acá muchas empresas de Córdoba, como por ejemplo pinturerías Garín, Sanatorio Allende, que son empresas familiares muy grandes, eh, yo he investigado y han protocolizado también sus empresas. ¿Y cómo es eso? Esto para, que, esto para que se entienda, es eh, una consultora eh, que viene por lo general es un psicólogo de familia. En donde se hace un pequeño protocolo que son pautas que uno eh, define en familia, solamente forman este protocolo la familia-empresa. Eh, y bueno, y se definen cosas, por ejemplo, eh, división de, de ganancias: eh, ¿qué sucede si el fundador, Dios no quiera jamás salir a la calle y tiene un accidente? ¿Quién, eh, ¿Quién va a ser el que tome su lugar, las riendas de la empresa? Eh, y, bueno, se definen todo ese hasta hasta definir cosas mínimas como por ejemplo vacaciones. Eh, no. Son todas eh, cosas que en las empresas familiares como te digo, están todas eh, dadas por, por por hechas o por bien hechas y tener un protocolo donde se hable y donde quede asentado en, en, queda asentado en un acto en un libro firmado luego por un escribano. Eh, entonces, bueno, queda, eh, quedan como las cosas en claras eh, para, para todos, eh, y eso, bueno, eh, perdura luego en el tiempo. Hay muchas empresas eh, que luego, por ejemplo, cuando fallecen eh, fundadores o alguien, vuelven a reabrir el protocolo o por cualquier eh, cosa. Nosotros, por ejemplo, protocolizamos, eh, para darte un ejemplo, que eh, no se podía contratar. Eh, más gente de la familia a la empresa llámese primos, eh, tíos eh, que, que de ahora en, en, en adelante eh, nosotros eh, íbamos a buscar a personas totalmente ajenas a la familia claro, eh, eso ¿qué son hacer? los hermanos? tu papá y, y tus hermanos es decir, otra parte de la familia no eh, no, no pueden lo... entrar a la empresa no Bien. puede ingresar a la empresa. ¿Cuántos empleados tienen? Y ustedes. más o menos 30 empleados uh -huh. en total. Tenemos eh, un centro de distribución y tenemos tres locales comerciales. Bien, es mucho. ¿Y cómo es la relación de los empleados con ustedes? no? Porque bueno, vos me hablás, tu hermana está en Recursos Humanos, tiene que ir a hablar sí. o, o quiere negociar algo el empleado, ¿no? Y se encuentra con parte de que es la dueña. Eh, fue eh, todo un proceso. Eh, el tema de empleados eh, también se protocolizó y se habló mucho. El más eh, difícil a, a, a mover un poco esta idea que mi papá tenía muy arraigada de que el empleado era familia. Él, todo lo que eran él, a todos sus empleados, lo veía como. Su trato era como el de familia. Y después, cuando surgía algún inconveniente, o por ejemplo, que algún empleo decidía irse, eh, o hemos tenido problemas de algún juicio lógico de cualquier empleo que se va, eh, y bueno, y él lo sufría, lo sufría porque se había brindado al 100% o había ayudado en ciertas cosas. Eh, tuve empleados hasta que abrído comer a la, a la casa, invitaciones de casamientos, ¿viste? Eh, al que más le costó empezar a cambiar ese tipo de idea porque viene de otra generación es a mi papá. Pero sí. ya luego cuando mi hermana ya eh, empieza, a ya, a, o imagínate que nosotros trabajamos, yo trabajé siempre en la empresa familiar y mis hermanas también, aún antes de recibirnos, estudiábamos y trabajábamos en la empresa. Claro. Claro. Eh, y bueno, y luego cuando ya uno empieza a profesionalizarse, puede ir haciendo otros, otros aportes. Eh, y bueno, ir cambiando y puliendo eh, ciertas, ciertas cosas y ciertos tratos eh, que uno por ahí lo, lo hace por esa falta de, de profesionalización que, que, que tiene. Seguro, y bueno, ahí está, ¿no? ¿Y cómo entiende, pienso, ¿no? Tu papá, este, bueno, el cambio de generación con otras costumbres. ¿Tu papá es eh, es argentino, descendiente? Mi papá es argentino, es, eh, al igual que mi madre, son descendientes de españoles, mis abuelos eh, vienen acá a la Argentina, siempre cuentan mis abuelas huyendo de la guerra. Eh, del hambre sobre todo eh, así que bueno tiene en, tienen en ellos muy arraigado la cultura del trabajo tal cual eh, de, me refiero a ese eh, trabajo hasta, hasta te diré un poco esclavo de trabajar mucho de deberse y valer su vida en el trabajo eh, que, que, sin ser mala o buena la idea o, o o la, o la meta, no, no me gusta jugar en eso porque creo que son eh, muchos eh, paradigmas o, o, o, o mentorías que uno tiene muy por, por, por el tipo de generación que, que conlleva sí. o que ha vivido, eh, pero creo que a los, a los días de hoy el que más le cuesta a él eh, es bueno, dar paso a estas nuevas ideas eh, o, o dar paso a estos nuevos, y bueno, no, no trabajes, pero ¿por qué no te tomas el sábado? ¿Por qué no venís? Quédate en tu casa, y viste, encontrar por ahí ese significado del, bueno, pero, no, ¿y qué me voy a quedar haciendo? Eh, pero quédate, disfruta de un buen libro, de una buena taza de café, de, de no sé, de tu perro, de salir a caminar, de... Eh, pero es, es muy de la generación de, de mi papá no encontrar ese, ese significado. güey pues, sí bueno, ¿y qué voy a hacer? Eh, no sé, no, yo, yo me encuentro en mi lugar de trabajo toda mi vida y todas estas horas. Entonces por ahí cuando uno, a mí me pasa como mamá, yo tengo dos hijas, eh, y por ahí a mí me cuesta mucho el tema, bueno, che, tengo un acto del colegio, claro. quiero ir, voy. ¿Y papá qué dice? Y mi papá, ¿te parece? No, pero él jamás fue un acto nuestro del colegio, por ejemplo, porque siempre estaba trabajando por ahí y él lo ve de otro lado. Y bueno, sí. obviamente que, que te deja ir, que, eh, pero uno lo ve, viste, como que la idea no le, no le cierra, ¿no? Eh, pero bueno, son diferentes generaciones, éramos diferentes niños también. Eh, uno antes, que sé yo, estaba tan acostumbrado a eso, yo estaba tan acostumbrado al, al trabajo de mi, de, de mi papá, a las la ausencias y a las tantas horas de trabajo, eh, pero bueno, uno también lo sufría de niño, y por ahí uno trata de, de cambiarlo, a pesar de, de ser una mamá que trabajo mucho, eh, en esas pequeñas cosas si tengo la posibilidad, y bueno, eh, lo hago, lo hago, voy, y, y veo a mi hija en un acto y lo, y lo disfruto, ¿no? Seguro. Tengo dos cositas a raíz de lo que vos vas hablando como para preguntarte. Sí. Una de ellas es que hablaste de un protocolo ningún familiar. Obviamente, ni yernos, ni nueras. No. ¿Eso quedó no. en el protocolo? Sí, quedó en el protocolo, quedó asentado, quedó firmado. Eh, y esto también para, para cortar un poco con eso, porque mi papá, eh, nosotros fuimos una empresa que empezamos muy de abajo. Nosotros empezamos mayorizando una marca de productos. Y fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Eh. Bueno, y mi papá en el, en el afán de siempre buscar a alguien de, que sea de confianza o para darle la mano a un familiar o... Eh, no sé, bueno, siempre trae a alguien, sea eh, primos, eh, tíos, eh, cuñados de él, eh, toda gente cercana a la familia. Eh, Qué bueno que después uno termina perdiendo el empleado, teniendo problemas y perdiendo también a la familia. Claro. Ojo, hubo casos y casos, no, no generaliza. Eh, pero bueno, era también como para romper con, con, con ese, bueno, ya o sea, lo que más nos conviene es contratar a un profesional, porque eso también es un error. Eh, pensar que, porque si es familiar, va a tener las cualidades para determinado puesto de trabajo, o para llevar a cabo determinada actividad, y no es un profesional. Entonces lo traemos a la empresa solamente por ser familia. Eh, y bueno, y eso era, eh, era un punto importante para nosotros, eh, para, para dejarlo asentado y, y para también saber que nuestras, eh, nuestras hijas, en mi caso mis hijas, pero también las de mis hermanos, en algún momento van a crecer y van a querer ingresar también a la empresa familiar. Entonces, ¿cómo va a ser ese, ese trato? ¿Cómo se las va a ingresar? Eh, cómo se les va a pagar porque eso también quedó asentado no solo el de no contratar gente de afuera sino eh, de decir bueno eh, si las niñas crecen y en algún momento quieren ingresar a la empresa, bueno las personas que ingresan a la empresa que sean familia, deben estar profesionalizadas para ocupar diferentes puestos, llámese de la gerencia, por ejemplo claro, claro Y eso también motiva motiva a que, a, yo pienso que mi hija el día de mañana, si quiere ingresar a la empresa, eh, que sepa desde ya que tiene que estudiar y que tiene que estar capacitada para aspirar a algún puesto de, de la empresa, y que no, que no le va a ser eh, eh, fácil. Sí. Claro. Eso como decían eh, en otras épocas, ¿no? Que eh, los hijos tenían que pasar por varios sectores, ¿no? Desde limpiar yeah. el, los pisos hasta de repente manejar a los empleados y de repente manejar toda la parte jerárquica. Esto era una manera que tenían nuestros abuelos de hacer crecer a sus hijos dentro de una empresa, ¿no? Mira, Cari, yo he estado en la empresa desde que. Tengo noción de uso de razón, he trabajado en la empresa familiar, he hecho de todo. He pasado por todos los puestos, a vivir, por haber he atendido en, el, en, el, en los locales comerciales, eh, he envasado productos en la química, he hecho eh, de todo. Y cuando es hora de poner el cuerpo porque se necesita algo, porque falta alguien, por sí. lo que sea... Eh, estoy ahí estoy capacitada para eh, para para ese puesto y para y bueno y en definitiva uno para llevar adelante algo que es de uno que es su empresa sí. porque en definitiva es mi empresa yo yo la siento pero eh, muchas veces bueno eh, pasa eso nos creemos que por tener un rango alto o por lo que sea eh, no tenemos capacidades o no somos capaces de hacer otros o muchas veces me, me he encontrado hasta con amigos míos que me dicen, ay, bueno, pero esto es empresa, vos tenés pero claro. todo voten. Y le digo, yo a veces trabajo más hasta que digo, ustedes que trabajan ¿no? en, en un particular relación de dependencia, le digo, porque yo no me enfermo nunca. <ríe> le digo, a mí me pasa estar en fiebre y me levanto y voy igual porque siento mi responsabilidad de tener que llevar mi empresa adelante. Y que, no sé, es muy diferente lo que uno siente en la empresa familiar que otro que trabaja en, en relación de dependencia y dice, bueno, me enfermo, clavo una carpeta de 15 días y no voy. Eh, igual me bueno, lo pagan, total. Igual me lo pagan. Yeah. Eh, y, y bueno, y uno eh, lo, lo ve desde, desde otra perspectiva, desde, desde otro punto de vista y sabe que el trabajo que uno realiza día a día es, es para, para, para un proyecto que es, es de, de uno y más cuando sabe que la, toda la familia en nuestro caso depende de ese proyecto. Tal cual. Bueno, la verdad que me quedo con ganas de un montón de preguntas. Obviamente vas a seguir acá y te vamos a estar preguntando porque es muy interesante esto, ¿no? De, de la empresa familiar, de las diferentes generaciones, cómo llevarlo a cabo. Este pro, protocolo que, que mencionaste que me parece... Clave, ¿no? Clave para poder llevar adelante una empresa familiar. Sí. Y debe haber, deciré un montón de cosas más. Así que sí. vamos a seguir en contacto si estás de acuerdo. Bueno, Cari, con muchísimo gusto. Bueno, y para ir cerrando esta, esta nota, sí. papá, ¿cómo aceptó a esta nueva generación y todos los cambios? ¿Así o, o refunfuneando? <ríe> No, no, Refunfunio mucho, resistió mucho, Bien. Eh, mucho. pero eh, bueno, si hay algo que tiene esta nueva generación, es que estamos muy capacitados para demostrar cosas y para convencer eh, también. Así que bueno, no, sí, hay algo que destacar de papá es que eh, siempre ha tenido mente abierta para las puertas de su oficina abiertos eh, también para escuchar, para escuchar qué tenemos para decir, por eso somos lo que somos, creo Me encantó, bueno, muchísimas gracias, no me cortes, seguimos no, claro. vamos a, a ir a una pausa y ya venimos con mucho más magazine acá en la tarde de la radio, ya estamos gracias Deciria, gracias por estar no, gracias